¿Quién soy? Ari, yo somos el. Tengo una cápsula con un dado normal, pero si de repente hago así, sin ningún corte, el dado desaparece y hay un montonazo de dados. ¿What? A mí ¡El mago! Fíjate que aquí hay un cubo totalmente normal, vale, está dentro de una cápsula, vale ¿Sarta? Y tú dirás, oye Arta, ¿qué quieres hacer con este maldito dado? Oye, pues lo voy con a este convertir en seis dados, Franela ¿Qué? ¿Cómo? Es imposible Para Arta no hay absolutamente nada imposible, sin cortes, ¿eh? ¡Becario! Para que veas que, mira, fíjate, <ríe> seis dados ¿Cómo? ¿Cómo acabas de hacer esto? ¡Déjamelo ver! ¿Por qué hay seis dados aquí. Una. Ya se lo dije, hermano. Hermanito, ganador, ganador! No, no, no, no, no. Fuera, coña. Lo voy a apuntar, lo voy a apuntar. A ver, becario, un mago bueno nunca revela sus secretos. Ari está súper, mega, ultra rara porque está la niña del maldito pozo. Tío, Ari está haciendo cosas súper raras en casa. Bueno, pues luego bajaré, supongo. Sí, ¿oh? Ya estoy sufriendo. Es, no, Cándale, no, no, qué... no! Nada, nada. Ari, ¿quién hay? No hay nada, nada. nada. ¿Por qué has dicho que se escondan? ¿Quién se tiene que esconder? Eh, que estaba jugando. Vale, están pasando cosas muy extrañas. Y creo que Ari, entre lo de la habitación secreta que tiene y que está empezando a hablar con la niña del prozo y con todos los niños, están pasando cosas muy raras. Macar, hay que investigar lo que está haciendo. Y es que creo que ya sé cómo malditamente pueden salir los malditos niños y nos pueden decir absolutamente todo. ¡Eso uno, salir, salid, adiós, salid! ¡Salimos! ¡Qué quieto! No, no, quieto, quieto, tiros ya. No, pero Ari, ¿qué es lo que? ¡Para, para, para! ¡Oh! ¡Para! ¡Oh, oh! Dejo la pistola, dejo la pistola. Pero vale, vale, Ari, pero ¿qué? ¿Qué es lo que hay ahí dentro, Ari? ¡Vete! ¡Por favor, dime lo que es! ¡Ven a ver por eso! ¿Quién es que te pegue? ¿No? ¿A quién? ¿Son tus amigos o no? No me ha hecho, tío. Pero Ari, ¿por qué estás así? Eres pesado, eh. Pero por qué ¡Que te vayas Vale, vale, vale, vale. Tío Qué pesado, te estoy diciendo que no Que no toques a nadie Que no hagas nada a nadie Deja vale, la, vale, pistola. Vale, vale, vale, vale, la pistola Vale, vale, vale Dame vale. la pistola qué ¡Que me den la pistola! ¡Corre, ay, ¡Corre! ¡Oh! oh. Reventado oh, Dios, Dios, está loca me ha hecho tanto daño, está loquísima, tío Está como poseída por los niños de la calle ¿Qué casa, le está pasando, Ari? Es que no sabemos si es la clon o es ella Pero bueno, igual, ¿qué le pasa a la chica que está ahora aquí? Yo que sé, pero yo creo que es Ari, ¿eh? Está loca, yo a Ari de verdad no la conozco así Yo qué sé, tío, es que a lo mejor es la clon Es que está loca de la cabeza Pero tenemos que saber, 100%, qué es lo que está pasando Porque hay algún vínculo súper mega ultra extraño Entre la niña del pozo y Ari ¡Arta, arta, arta! ¿Qué haces? estoy haciendo yoga, no me maldito huevas, tío ¿Cómo que yoga, tío? ¿Has visto nuestra librería? Solo tenemos cuatro de nuestros libros La tenemos que llegar entera Ya lo sé, Nacar ¿Pero qué quieres que maldita mente hagamos, tío? Oh, oh, oh. ¿Eres un chicle? Eh, pues sí ah, ah, ah, Son ah, chicles que, bueno, ah, pues, hacen un poco de daño ah. Va, Vamos a poner los libros, que tampoco es para tanto Así que, Máximo Squad, bienvenidos a la Máximo Libre Guau, wow, de verdad, esto es una auténtica wow. locura ¡Tenemos una máquina librería en nuestra casa! ¿no? Eh, ¡La verdad es ¿No ves algo raro en la librería? Eh, sí, hay un pequeño coso justamente por ahí que bueno, que muy buena gente se habrá dado cuenta, pero nosotros lo hemos dicho Así que Maximus, cuando olvidéis tener los libros en la primera línea de descripción, seguimos siendo los libros más vendidos de absolutamente de toda España. Es una auténtica locura. Os encanta absolutamente todas las aventuras que vivís al máximo leyendo. Todos los libros lo tenéis en la primera línea de descripción. Y también lo tenéis en las librerías más cercanas a vuestra casa. Decir solo a vuestros padres. Bueno, es librerías aquí, porque y, por también los... y también a un supermercado y muchos Vamos puntos de venta autorizados de todo, así que Squad ir a comprar los libros super mega ultra rápido, no es que sin ¡Y que siga el lío del vídeo! ¡Madre mía, los chicos, tío, no entienden nada! No tienen... Que si yo no les doy el consentimiento para hacer alguna cosa de estas, no pueden hacer nada. Y diréis ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Entonces, si ellos, pues no sé, le disparan... ¡Oye, bueno, va! Que sí, Ari, lo que tú quieras. ¿Qué ¡Ven, ven becario, vamos a ¡No! ¡Ari! ¡Déjame! ¡No, lo tienes que contar todo! ¡Ven aquí! Te ¡Déjame! becario, no te ¡Tío, todo. qué pesado! Merece Queremos saber cómo entrar a la habitación secreta vale, Vamos, ver, siéntate ¡Arta! ¡Arta o sea, no, hasta no, aquí! ¡No, no, no! no, no. ¡Arta, que se escapa! ¿Qué, ¿Qué merece! ¿Qué queréis, pesados? Lo único que queremos saber es por qué estás con la niña del pozo hablando Y yo lo único que te quiero decir es que no te lo voy a decir Ari, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás haciendo tantas cosas raras con la niña del pozo? ¿Qué... Del pozo? ¿De qué hablas? Se está haciendo a la tonta, eh. Bueno, Ari, ¿te crees que somos tontos? ¿Tenemos una edad todos? Ya lo no sé que sois tontos. No te me hace falta que me lo recalques, ya me ha quedado claro. A ver, Ari, escúchame. ¿Qué es lo que te conecta a ti con la niña del pozo? No, lo puedes decir? Que me estoy preocupando por ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y a tu Ari? padre? Porque sí. sí quiero saber, tú, rata rastrea. ¿Cómo que rata rastrea? Lo único que sí, quiero sí, hacer es ayudarte, Ari. Ayudarme. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay ahí que nosotros no sabemos? 5 horas preguntándome que qué hay dentro y ahora me dices que te estás preocupando por mí. Si te preocuparas por mí no me lo preguntarías y ya te lo aseguro. Pero Ari, ¿por qué estás hablando con la niña del pozo? ¿Qué es lo que te preocupa tanto? ¿Qué es lo Nada. que hay? ahí? ¿Qué es lo que te conecta con ella? Que me conecta de que yo no conozco a ninguna niña del pozo, a ninguna niña, a nadie porque no me dejas ni salir a la calle y Martina no sé tampoco dónde está y estoy más sola que la una y vosotros me estáis dando por aquí preguntándome cada dos por tres dónde está la niña del pozo, ¿cómo se entra, cómo se entra? Que no estoy entrando a ningún sitio, dejarme en paz. Ya. A lo mejor no eres mi hija y eres la maldita clon y eso no lo sé. Por... ¿Cade? Seguro que eres la maldita clon. ¡Que no lo soy! ¿Tú crees que si me pasara eso lo sería? ¡Pues no, pesado! Pero Ari, ¿cómo le dices eso? ¿Pero ¿Te has visto el empujón de que la cama clon, ¿eh? ¡Ari no, no está no en es rebelde, eh! A a Ari no está en rebelde. No sé, tío, pero es que le he mirado a los ojos y es que creo que sí que es Ari, pero es que no tengo ni idea. Chicos, yo lo único que os digo es que la verdad es que aquí, justo aquí, hay una cosa que... que... Es que no sé si decirlo, tío. No sé si no lo puedo decir ni si os lo puedo decir. Acabamos de venir justamente aquí a ver si podemos hablar con la niña del pozo. Ni al pozo, ni al pozo. No hace gracia, ¿eh? ¡No hace gracia! ¿Qué es lo que sabes de Ari? Muchas cosas ¿Cómo que muchas cosas? Yo lo único que os digo es que suscribáis, por favor, al canal Que le deis muchos likes No sé, 50.000 likes, supongo Porque es que esto es una locura, tío Esto es muy complicado, chicos De verdad, es súper complicado No sé cómo explicarlo, no sé cómo hacerlo No sé cómo decírselo a Arte Y no sé si lo sé, se lo tengo que decir Porque está insistiendo demasiado Y yo creo que es por algo Además, me estás empezando hasta a llamar clon ¿Qué es lo que sabes de Ari? ¿Cosas? ¿Qué cosas? Para de reírte, nuestra maldita Cara. Pues, cosa no, sabéis? no querrás que bajemos al pozo, ¿no? Bajar al treveras, al Vale, nada, nada, nada, corta Porque como bajemos al pozo, estoy 100% seguro Que cosas malas, nos van a salvar Las cosas, hay que hablar un poco con calma Vamos a preguntarle sí, cosas ¿sí? ¿sí? ¿sí? Si yo fuera la clon, no conocería a esta niña Porque seguro que la clon no la conoce Pero bueno, no sé qué, qué hacer con la niña al pozo No sé qué deciros, no sé qué puedo decir Porque ella todo el rato Me dice que no diga nada y que, que bueno Que oh, es muy obvio, ¿no? Que puedo, no puedo decir nada de nuestras se cosas pero no sé mira que no sé si tienes hambre o algo si te falta comida y abajo agua no. no no te falta nada y a, no. y a tus amigos ¿queréis que os compremos peluches sí juguetes chucherías lo que tú quieras de verdad no no, no necesitáis nada de nosotros algo que con lo que podamos ayudaros no, no sí. nada vale son otros clientes llevan muchos años sí, viendo sí, eso sí. Um, Tengo una preguntita. La chica esta que ha venido aquí antes. Eh, ¿Era Ari o era su clon? No, es algo para mí. ¿Cómo que es algo para ti? Me no, está diciendo que esa chica es algo para ella. Que a lo mejor es de su familia. A lo mejor la clon es de la familia de ella. O a lo mejor es la Ari, de verdad. Pero es que no sabemos, tío. No entendemos absolutamente nada, macho. Pero niña del pozo, ¿qué es Ari para ti? <tose> ¿Pero qué es Ari para vale, ti? Vale, vale, no tranquilo, tranquilo. No va a decir nada, ¿no ves que Ari no dice nada? Ya no dice nada, nadie dice nada. Quien está cara? Todos son secretos. V vente ¿sí? Nácar porque tenemos un plan ultra mega super secreto que vais a flipar Vamos wow. a, ir a dar el pozo a petardazos! Vamos, Vamos a por los petardos. Oye, no les hagas caso, ¿vale? Por favor, no les hagas caso. Ya, es que tontos. son unonto, unos tontos. No tienen nada. No, no tienen cabeza. O sea, son estúpidos. Bueno, déjalos. Todo lo que digan yo lo voy a impedir, ¿vale? Quieren reventar el pozo cuando estás tú. Tranquila, que eso... Es que no va a suceder eso. Para nada. Ya no sé por qué quieren saber todo. Son tan pesados, tío. Todo el día me están preguntando. Yo no les digo nada porque, pues tú, aparte, tampoco pueden saber nada de ¿sí? ti. Ya, todo el rato. Pozo, pozo. ¿Qué hay en el pozo? Que son tan curiosos Mira, hacemos una cosa Porque como nos, no nos paran de decir cosas que nos mosquean hazles una broma y así les vacilamos un poco A sí. ver si se rinden ya haces sí. una broma pero muy fuerte, ¿vale? Diles algo, no, yo que sé, invéntate algo Y cuando venga, haces una broma y se van a cargar, ¿vale? ¡No miramos lo que tengo! Es ¡Eso! A ver, que nosotros hemos venido con un par de petados eh, explosivos Así que si no quieres que te dieramos un maldito petado explosivo en el pozo Ya nos puedes estar diciendo lo que ¿Un reto? ¿Cómo que un reto? Ahora estamos para retos, ¿no? ¿No estás vacilando? Pues estoy vacilando, Pringaos. Vale, pero ¿qué, ¿qué quieres? Si encestáis la pelotita, Pringaos, os contaré todo lo que está pasando. Pues yo creo que pues es bastante fácil, fácil, ¿no? <risa> así que vamos a ver. Tenemos un maldito baloncesto aquí, así que Nakar, vamos a encestar uno a uno. ¡Barta tu turno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¿Qué es eso, tío, ¿Qué es eso? <risa> Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Qué fácil! ¡Si es que soy el maldito mejor! <música> ¿Para eso, tío? Déjame disfrutar! <música> y es que como ya sabéis, mañana está San Jordi Todas las personas que compréis el tercer libro De Arta contra el alien máximo Y subáis un post a Instagram Más una historia etiquetándome Y poniendo el hashtag San Jordi máximo Vais a entrar en un sorteo de una sudadera Y de un Qué guay, participar ya, o sea, es un regalo único Tenéis que hacer la foto más original con el libro Y dirá a la gente que es original, porque claro Bueno, ahí os lo dejamos a vuestra originalidad Así que mañana diremos los ganadores Muchos de vosotros ya estáis participando con absolutamente todas vuestras fotos Así que mañana será el último día para participar Y pasado daremos los ganadores Así que publicar vuestra foto con el tercer libro Hemos conseguido el reto. ¿Te puedo hacer solamente tres preguntas? No, solo... Uh, vale ¿Qué pregunta le hacemos? ¿Y si le preguntamos el código de la habitación secreta? ¿Y si no lo sabe? ¿Y si le decimos que hay en el sótano? ¿Y si mejor le preguntamos si Ari es la familia o no? ¿Y si le preguntamos si Ari vivía aquí? ¡Para vale, ya de hacer! ¡Y sí, sí, sí, Yo qué sí? sé, tío Lo más es importante es saber si Ari es su familia o no es su familia Pues pregúntale tú, tío No sé para qué estamos discutiendo Si al final le vamos a hacer la pregunta que tú quieras No os voy a responder ninguna pregunta Solo si me traes a Ari ¿Pero por qué? Si no hemos cumplido tu reto ¡Verme Está... ¡Mmm! a Ari! ¡Verme a Ari! Joder ¿no? Otra cosa más. ¡Oh! Este al pozo, ah, eh, pozo, para, el, el claro, pozo, pozo al pozo, al pozo, al pozo Tienes que maybe? hablar con la niña del pozo, que hablar, el ponto, así que tira, tira si No, para, para, sellas, para, para, para, para, para, para, Oye, para, para, para, para Joder, que pesado que soy, para, ya, para, ya, no, no, para Tío, más pesado es imposible ¿Qué estás grabando, eh, tonto? Máximo cual como os llamáis Si Arta y Macar descubren Todo lo que está pasando, va a cambiar Todo, para siempre, porque es una cosa Muy fuerte, que llevamos escondiendo Mucho tiempo ¡Lari, lari, lari, lari! vamos Ari! ¡Tira, ah, Ari! ¡Tira! ¡Tira, Ari! ¡Tira, Ari! no nos conocíamos? ¿Cómo que no os, no os conocíais? Ah, ah, no? Entiendo, ¿no? Nos hemos pillado! Ahora eh? sí que os conocéis! ¿Quién sí. eres? ¿T -t ¿Tú quién eres? No sabes, Agua, algo, es muy Va a Es muy mal, yo ya te conozco Eh, Ari, yo ya te conozco Que No me, no, no me, no me hagas eso Estás, ¿Estás muy agresiva a... últimamente ¿Quién es ¿Tú, esta? ¿Eh? ¿Por qué hay una niña? Ah, ah claro, en tu habitación secreta tampoco sí, existe No, Ari, claro. eh? somos tontos Creo No vemos las cosas chica, somos no lo que lo A sé. ver, yo ya sé que sois tontos, no hace falta que me lo digáis A ver, Ari, escúchame ¿Quién es esta maldita niña para ti? No sé Tú, maldita niña del pozo, ¿sabes sí, quién es ella? ¿no? Yo, no, no, no, no, no sí, sí bueno, sabía, es que qué sabía. fácil es Ari, te, te hemos pillado que las petirias, tienen pillado, ¿eh? las patas muy, muy y, ay, No, ay, no, no, no, y, ay, no, no, niña del pozo Escúchame, ¿qué soy? No la conozco sí Al que, que polar! Sí que la conoces y ya la hemos descubierto Niña del pozo, yo sé que tú conoces a Ari Y Ari, yo sé que tú conoces a la niña del pozo Sí, la conozco, ¿y qué? Pues entonces no mientas, ¿vale? ¿Qué soy? Conocidas Ah, conocidas, ¿no? Ya hemos pasado de no conocerla a ser conocidas. Te he dicho que sí que la ¿Quita? conozco. Pero conocidas a nivel de conocida. No, ¿Conocida? Todo? ¿Conocida? ¿O familia? Conocida. ¿Familia familia de que ¿Tú eres tonto? ¿No será tu hermana la que ¿Qué pasa? ¿Que no sabes cuál es mi familia o qué? Yo sí que ¿No? sé cuál es tu familia. ¿Ah, sí? Y estás haciendo cosas muy extrañas que ni siquiera te reconozco, porque a lo mejor tú ya no eres mi familia. ¿La, clon? la clon? Otra vez. Porque <risa> eso es lo que diría la clon. Yo no soy la clon. ¿La clon? ¿La clon? No, no hay que clon. No, no, no. serio? Pero si yo no. Ah, entonces sí que es la Ari de verdad, ¿no? Muy bien, Ari No lo sé, porque puede estar disimulando para que nosotros nos creamos otra cosa Pues que no sería una la serio? cabeza ya Porque tú no has visto cómo soy yo de verdad, ¿no? Porque si supieras que la Ari de verdad es de los dos sentidos Porque la clon, si fuera igual que yo, no sería así Pues menos mal, que no es como tú Y que sepáis que la estáis cagando Vamos a hacerle otra vez la pregunta Tú y Ari, ¿qué sois? Ari ¿ya ¿sabes ¡Uy! ¡Pero ya eh! Acaba de desaparecer Máximos 4 No sé si, si es la verdad lo que acaba de decir la niña del pozo De que Ari y ella son hermanas Continuaremos la investigación en el siguiente vídeo Ponedme en los comentarios si creéis que son hermanas o no lo son Porque si no, yo tendré otra maldita hija